Solo imagina que Omega hubiese sido cristiano desde el inicio de su carrera. Presto le presenta... Omega acaricia los Jesus Deluxe Edition. Chambonea tu Biblia para predicarle y para salvarle Te voy a predicar en nombre de Jehová yo te Quiere salvar Y se quillaron lo ateo porque le prediqué Quieren apagarme el megafono Yo sé el promedio que traigo Siempre predicaré Sin temor a que el diablo quiera apagarme Yo quería que me salvara Y entrego a su hijo Pensando en mí Tú si sí quieres ser un hijo de Dios es que yo te lo cuento de todo Tú si sí quieres tu alma ilegal No le pare que te va a salvar yo vivo pa' predicar, lo hago aunque me vaya mal Dios que me vaya mal, si me va mal, se predica Uno eh. no sabes cuánto poder tiene la oración lo soy al Señor, pídele ya perdón Voy a predicar, yo del Salmo 24 Hay pila de gente que cierra la puerta cuando voy predicando